Es. Señores, con nosotros los invitamos en el programa cuando fue asignado. Cuando no creían que él no, su... él, no me dejé hablar, no me dejé hablar. Y no me dejé hablar, que estoy alterado. Cuando fue asignado y muchas personas dijeron, no no lo voy eh, a invitar no. a mi programa, wey. yo no sí. creo que... No es necesario. Que, que no es necesario que este muchachito vaya a hacer algo. A ver, lo ve en discoteca. <risa> Ajá. El principal... De los del éxito, el señor Jason, Jason, ¿cómo tú estás? Vaya así de machucando. <risa> <que, Jesús, claro. risa> uno de los excelente. responsables, uno de los responsables <risa> de, de que la juventud saliera de ese voto, porque había muchas personas indecisa y al ver no el trabajo que hizo el joven Jackson de Jesús. Sí, eso. Jason, ¿cómo te sientes luego de que el, tu partido, o sea, el que tú apoyaste y tu candidato consiguiera una votación tan amplia? Por encima del 12 o 13 por eh, ciento. Contra Miledes Núñez. ¿Cómo te sientes de todo este trabajo ya realizado? No, increíble. Eh, increíblemente feliz. Pero más contento me siento porque sé que lo hicimos el trabajo. Fue que no, no es algo que llegó solo. Nosotros lo hicimos. Eh, andamos a todos los sectores, toda la zona eh, y completamos un trabajo que hacía falta, en realidad hacía falta muchos jóvenes se integraron eh, tal vez porque vieron una cara nueva eh, se identificaron con, con, conmigo, con mi equipo eh, y se, se integraron personas que nunca habían hecho que habían hecho política se integraron, me llamaron nosotros subimos algo a las redes eh, y, y fue increíble la aceptación de las personas que se querían integrar ¿Tú sientes que la, opos eh, digo la oposición, digo eh, en lo contrario, tuyo, te subestimaron? Porque hay muchas personas que entendían como que tú no ibas como... No te veían a ti como un líder. O sea, no te veían a ti como un líder entre la juventud y de, la de manera política. Pueden decir, bueno, si mencionan a Julio Mena, o mencionan a Dixon, o mencionan jóvenes que son trabajadores uh -huh. de hace mucho tiempo, en la política uno puede eh, muchas personas pueden decir, bueno, sí, pero Jason nunca se le conocía en sentido como líder político. ¿Tú crees que ellos, el PLD y la oposición, sabes, te, te subestimó? Eh, no sé, hay que decirte, pero tal vez no esperaban que, que yo hiciera tan buen trabajo. Pero. Yo siempre he dicho algo. Uno lo que tiene es que trabajar duro y enfocarse en el trabajo que uno hace, no enfocarse en el otro. Yo nunca soy, yo soy de la persona que yo no me enfoco en, en mi competencia. Yo no, yo no miro con quién estoy compitiendo. Yo solo me, me fijo en mí, en mis errores para no cometerlos y en ser el mejor. Entonces, eh. Yo trato de ser el mejor en todo lo que yo hago. Yo, hay muchas personas que se distinguen conmigo por los negocios, porque más por la discoteca muchas uh -huh. veces. Pero en realidad es porque ahí es que me ven más los jóvenes. Pero mi enfoque, tú sabes, que es mi ingeniería. Y la gente eh, tal vez me ve como una persona de discoteca, pero yo soy una persona que lo mío es superarme. Superarme cada vez más, yo no paro de estudiar, ahora estoy haciendo una maestría de ingeniería, de, de administración de la constru, constru, constru, construcción, uh -huh. y lo mí es prepararme vez. cada vez más. Y el miedo de muchas personas es que tal vez no, no se integran a algo, porque en, en ese momento no saben, por ejemplo, yo no soy un político, en ese momento tal vez... No, no todavía no estoy tan preparado políticamente, pero eso no quiere decir que yo no me estoy preparando ni me voy a preparar, o sea, ya yo busqué cursos que voy a hacer, porque es lo que en lo que yo hago lo voy a hacer bien Néstor eh, Jason, te voy a hacer pocas preguntas para que no nos cojan por ahí, tú sabes cómo es <risas> eh, ¿cómo te sientes con, cuando el partido reconoce tu trabajo? T algunos compañeros, como claro está y de la oposición nuestra que nunca creyeron, o sea, no se confiaron, pero había más opciones, hicieron ese comentario. Ahora, como ellos. En realidad yo me siento feliz con el partido. Porque ellos eh, lo analizaron varias veces y cuando tomaron esa decisión. ...de llamarme, de, de, de hablarme para integrarme... ...porque también es una decisión fuerte... que yo ...de yo tomar, aparte de ellos... ...también yo de yo tomarla... ...porque en realidad yo lo que soy un, es comerciante. un comerciante... ...y... ...pero al ver que me tomaron en cuenta... ...porque saben... Eh, ...tal vez vieron en mí una capacidad de liderazgo... ...y me siento muy feliz por eso... ...porque a mí me llamaron de Santo Domingo... ...compañeros del partido... Eh, ...de aquí, de San Francisco... Y eso a mí me, me, me hizo sentir muy feliz de ver de que yo era tomado en cuenta para, para hacer un cambio. Y, y me siento también muy orgulloso de, del, del equipo que, que formamos, del equipo de la juventud. Y fue muchos eh, mucho, mucho mucho jóvenes. Muchos jóvenes. jóvenes mucho, yo me quedé sorprendido. Pero aparte de eso, el trabajo y que... que, que que hicieron cada uno de los jóvenes que, ta, que, que pertenecen al grupo de la juventud del PRM aquí en San Francisco de Macorís. yo me sorprendí por el deseo. Eh, eh, aquí no se puede decir que hay un líder en este equipo. En realidad, yo lo que tengo es yo <risa> es eh, eh, un grupo de líderes. El mismo Néstor. Uh -huh. o sea, eh, son líderes. Son gente que, que cada vez suman más ideas. Eh, trabajo, se levantan temprano tienen y... Tienen deseo de hacer cambiar las cosas. Tienen deseo de hacer cambiar eso es lo las cosas. ¿Qué que tú dices de los jóvenes. Yo estuve hablando con, con, un, con un dirigente de, del PRM, amigo mío, y cuando me decía la debilidad de Miledis, que las debilidades de Miledis era la juventud. ¿Tú crees que fue eso, tú sabes, que por eso te eligieron, para la, fortalecer la, la juventud en San Francisco de Macorís? De Siquio. Exacto, porque si siempre se rumoraba que Milady entre los jóvenes no tenía un gran apoyo, una gran aceptación Claro, puede ser eso Porque en realidad no había una cara de, de un joven Que hiciera el trabajo Y aparte de que hiciera el trabajo Que tal vez arrastrara Vieron en mí ese arrastre Y, y gracias a Dios que, que en realidad comet, eh, Hicimos que, que el triunfo fuera un hecho yo vi muchas personas en tus redes que tú subías de gran empresario jóvenes que nunca se sumaba a la política. Y, y yo veía que tú subías, por ejemplo, mi amigo Giancarlo, que sí, cliente, bolón, persona, sí. Muchas personas que se sumaban a eso. Por lo mismo que te digo, eh, se identifican con, con, conmigo. Eh, con el partido y que todos el, el, los jóvenes queremos un cambio. Ah, yo me siento tan feliz porque veo que los jóvenes se integraron personas que jóvenes que no son políticos. Lo que quieren es que el país avance, eh, avance. y fueron muchos. Eh, Saúl, uh -huh. eh, Vince, eh, muchos, muchos, muchos mucho de ellos con su con su plataforma, de que cada uno de ellos tienen empresas, negocios, eh, y lo sumaron, lo sumaron. Cada vez que hacíamos una reunión con un grupo nuevo, eran 20, 30 jóvenes. Eh, quiere decir que nos asumieron bien. Néstor. Eh, te voy a hacer pocas preguntas, porque tú sabes uh -huh. que eh, somos del mismo partido, pero el Antiguo compañero de nosotros, Jason, dijo que él se llevó la juventud del PRM. <risa> que él se llevó a todo el mundo. Saludo tú, para que No, te, no está viendo. Sí, sí. Déjame terminar, por favor. <risa> eh, que él se le llevó una gran cantidad y el pueblo quiere saber si tú encontraste la juventud del PRM vacío, si no había jóvenes integrados. Claro que habían jóvenes, habían jóvenes, pero eh, yo no me enfoco en, es en, eh, como te dije, yo no me enfoco en... En los avesarios. En, no, yo me enfoco en mí. En hacer eh, bien el en trabajo. En hacer el trabajo bien y que el trabajo se haga. Porque si tú, no, como eh, yo, Peter Drucker uh -huh. está, es, es, dice que no hay mejor manera que predecir el futuro que creándolo. Entonces, tú tienes que hacer el trabajo para que el futuro... Si tú quieres un cambio, tú tienes que hacer el trabajo para que el cambio llegue. Tú no puedes decir, oh, eh, el cambio se va a hacer. Y esperarlo sentarte a esperar a que el cambio suceda. Si tú no te pones a actuar, no va a llegar. Jason, hay una pregunta que todos los analistas políticos esta mañana yo veía. Y todos todo el tema era en el mismo eje. O sea, la mayoría de, de, de, de periodistas que son de, de, de, del, del gobierno. Y ellos dicen que esto pasó por la suspensión de las elecciones y, el, y lo que pasó en la Plaza de la Bandera. ¿Tú crees que el éxito de ustedes, la victoria de ustedes, se debía a eso o tú crees que iba a pasar igual el 16 eh, de febrero pasado? No hay manera de uno de uno saber con exactitud eh, pero Bien. en realidad los jóvenes despertaron uh -huh. sí o sí sea, que tú, despertaron tú, porque tú tienes una, un beneficio claro claro claro que sí eso es algo que no se puede eh, echar a un lado pero los jóvenes despertaron fue, solo fue que despertaron se integraron más porque el, la antes gente... de eso no le interesaba. ¿Eh? ¿Tú entiendes que antes de eso no le interesaba? Sí, no es que no le interesaba, sí le interesaba, pero ahora más. Se quisieron integrar de una manera eh, mayor, despertaron y creo que sí, puede ser que sí. Que... Bueno, Jason, eh... ¿Neto tiene algo para decirle no, a Jason? Está bien, todo no, está eh... hecho y decidido ya. Quiero <risa> eh, felicitarte, Jason, a ti y a tu equipo. Siempre te he dado seguimiento por las redes sociales. Los muchachos anoche estaban bien activos, siempre con nosotros, con los resultados. Eh, nada, eh, como tú dices, la primera victoria de ustedes. Ya viene la segunda, el segundo reto, que es la presidencia de la congresual. que ¿Cómo tuve las expectativas ahí? ¿Tú, ves, tú tienes expectativas ahí? ¿cómo, ¿Tan positivas? <risa> mejor, mejor, mejor. <risa> no, señores, gracias a Jason por estar con nosotros. Eh, felicidades a él y a Néstor Flo, que son parte de ese, de ese equipo de jóvenes. Comandante Néstor como Flo. Comandante Papá Tarima. Okay, eh, vamos matito. a otro video, otro corte y ya ustedes saben, estamos más aquí con Los osobrosos hey.